Hola, bienvenidas y bienvenidos. Arrancamos el día de hoy, este segundo ciclo de esta serie Descubriendo la Ciencia Abierta. Este ciclo estará un poco intenso, advierto, eh, porque tendremos esta semana dos sesiones y la próxima semana también tendremos dos sesiones. <coughs> y bueno, este será un ciclo dedicado a los preprints. Eh, su relación e importancia en la comunicación científica con la ciencia abierta. Tendremos algunos invitados eh, que hablaremos sobre, sobre ello. Eh, les voy a mostrar eh, la agenda eh, de lo que tendremos el día, bueno, en, durante esta semana. Eh, tenemos, eh, bueno, el día martes, el día de hoy, eh, contaremos eh, con una sesión sobre dificultades y resistencias para la ciencia eh, para la transición a la ciencia abierta eh, luego tendremos el día jueves la introducción a los preprints y empezamos con los temas del preprint eh, y luego tenemos este eh, revisión de preprints y el jueves de la próxima semana tendremos preprints pros y contras y cerramos el día jueves 21 con preprints como herramientas de ciencia abierta esa será la agenda del ciclo 2 eh, pero el día de hoy, el día de hoy vamos, eh, vamos a abrir de una manera extraordinaria con unos invitados eh, maravillosos que nos darán distintas miradas sobre las dificultades y resistencias para la transición hacia la ciencia abierta, desde la mirada de un país tan grande como Brasil eh, o de un país pequeño y lleno de riquezas como Costa Rica. Eh, y también eh, de una organización internacional como CEPAL, o si se quiere, desde la mirada del ecosistema de las revistas científicas, eh, sí. o de, de, de, de, de las universidades, o desde el universo bibliotecario. Si se perdieron el primer ciclo, eh, bueno, no pasa nada, están grabadas las sesiones en el canal de YouTube, eh, en el canal de YouTube de las organizaciones que impulsan este evento de Hub.io, eh, la red de conocimiento libre, del Open Lab eh, este es un evento que se ha pensado en un formato ciudadano eh, con la idea de acercar la ciencia abierta eh, a los docentes a los investigadores y también a la sociedad civil eh, bien recuerden que eh, para obtener el certificado de participación eh, se requiere registrar su asistencia eh, durante la sesión en vivo por medio de un formulario que se les hará pasar eh, por pantalla y por el chat, eh, el enlace donde ustedes van a registrar su asistencia. Necesitarán completar 10 sesiones de las 15 eh, durante, de los en vivos y si se perdieron el ciclo 1, pues el, eh, en los demás ciclos pues no podrán perderse ni una sola sesión eh, si quieren optar por el certificado de participación. Entonces, sin más, quiero dar la bienvenida a María Alejandra Tejada, eh, conocida en el mundo de la ciencia abierta como la reina de las redes, de hecho gracias a ella hemos podido conectar con algunos invitados e invitadas eh, para este, este año, algunas sesiones de este año y del año anterior y también en este año gracias a Saray también hemos podido conectar con otras personas. Entonces bienvenida María Alejandra. Francisco, muchísimas gracias, me has hecho sonrojar <risa> por la presentación. Es un gusto estar contigo y felicitaciones por todas estas grandes conferencias que han venido desarrollando y por todo este impulso desde Ecuador en, en comprender los temas de ciencia abierta en Latinoamérica. Para mí es un honor estar el día de hoy eh, con personas con tanto recorrido y conocimiento en estos temas en la región, y con todas las inquietudes que vamos a trabajar, eh, vamos a mirar los temas de los mitos, los retos, los roles, las políticas y estructuras, la gobernanza, las convergencias y poder también contar con un diálogo con ustedes como público en estos temas tan interesantes. Para mí es un gusto presentar a Saray, a Abel y a Walter, eh, que de sus organizaciones y de sus experiencias podrán contarnos eh, los avances y los retos de la región. Vamos a tener en primer lugar a Saray Córdoba González, que es miembro honoraria de LatinDex, catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica, magister en ciencia y Educación de Adultos y bibliotecóloga de la Universidad de Costa Rica, docente en cursos virtuales a nivel latinoamericano y a nivel nacional para la formación de editores en calidad de revistas científicas, repositorios de acceso abierto y escritura de artículos científicos. Es, es conferencista invitada, eh, y ponente en eventos sobre revistas científicas, repositorios y comunicación científica, Investigadora en el tema de calidad de revistas científicos, miembro del Consejo Editorial de Nuevas Revistas Científicas Latinoamericanas eh, y del grupo de CLACSO en Conocimiento Abierto como Bien Común. Es un honor estar contigo hoy, Sara, y poder escuchar las reflexiones de profundidad desde tu experiencia, desde el acceso abierto a la ciencia abierta que necesitamos en Latinoamérica. Mil gracias, Sara. Muchísimas gracias y buenas tardes y igualmente gracias a la invitación que nos cursaron para este evento tan interesante y que espero contribuir positivamente al, a la discusión. Eh, hay mucho que decir sobre dificultades y resistencias. Eh, en esa transición por la que vamos todos y las que hemos, en la que hemos sido activistas, eh, desde hace bastante tiempo, primero con el acceso abierto, pero ahora también con la ciencia abierta que es un eh, nos cubre igual en este sentido. Eh, yo quisiera compartir un, un gráfico eh, que resume mis ideas en, al respecto para que quede más claro y que pod podamos eh, este hablar tranquilamente sobre el tema. Este gráfico muestra tres elementos que nos parecen fundamentales en esta transición hacia la ciencia abierta, que son la educación, en primer lugar, o sea, toda la formación, capacitación, cursos, discusiones como estas, etcétera. Luego, las políticas, eh, que son generalmente de dos tipos, nacionales y, e institucionales. Y en tercer lugar, la te tecnología o la infraestructura que ya aquí en, estos, en estas conversaciones se eh, tocaron eh, muy bien con, con dos compañeros muy, eh, eh, que profundizaron bastante en este tema. Sin embargo, eh, yo quisiera estructurar... Eh, esta, esta exposición a partir de estos tres elementos, pero de estas, descomponiéndolos en algunos aspectos que me parecen importantes. Por ejemplo, eh, en la educación, que por eso aparece ahí más grande y que me parece que es quizás lo más importante, aunque esto es un ciclo en el que no podemos decir dónde comienza y dónde termina porque es, eh, es eh, círculo. Es un círculo virtuoso que eh, tenemos que eh, trabajar eh, entre todos. En primer lugar, eh, tenemos en esta parte de formación, eh, capacitación a los bibliotecarios, eh, que son pieza fundamental en, la, en, en este cambio. ¿Y por qué pieza fundamental? Porque son los que tienen el acceso a los recursos de información, sean pagos o no sean pagos, y que eh, son los que pueden hacer un trabajo más importante en la parte de promoción, de formación de los investigadores y convencimiento de las autoridades. En segundo lugar, los investigadores, bueno, porque son los que, eh, actores principales en este caso, eh, y muy importantes para la... Eh, el, eh, para, para las prácticas que se lleven a cabo en la ciencia abierta. Esto, estas personas que están, son las que están en primer plano haciendo el trabajo y es a quienes les corresponde actuar en primer lugar. Eh, y por eso entonces es importante su formación, su eh, convencimiento, su sensibilización. Y en tercer lugar, las actividades que tengamos de divulgación y, y, y promoción, porque de a, a partir de ellas pues eh, vamos a lograr el resultado que queremos. Eh, luego, en segundo lugar, las políticas eh, que tienen que ver con otros, eh, como dije antes, dos eh, elementos que se eh, complementan, las políticas nacionales y que se con, se concretan en las políticas institucionales muchas veces eh, tenemos políticas institucionales pero no nacionales eh, y de ellas aparecen como actores las autoridades de las instituciones o autoridades de gobierno que eh, son quienes toman decisiones y por ello es importante también que eh, la ese proceso de sensibilización llegue hasta ellos. En segundo lugar, un elemento importantísimo son los incentivos. Y aquí eh, quiero detenerme un poquito porque es muy importante que valoremos hasta dónde los incentivos que tenemos en nuestras instituciones o en nuestros países están contribuyendo a la ciencia abierta o más bien la frenan. Porque los sistemas de evaluación eh, nacionales o institucionales no contemplan el trabajo colaborativo, sino más bien lo castigan, como es el caso muchas veces eh, de algunas instituciones, en que dan mayor eh, valor a un artículo individual que a un artículo colectivo? Y si son muchos, aut actores, muchos perdón, autores, lo castigan. Eh, pero en, el, en, en este caso es importante eh, valorar esos incentivos que tenemos que eh, pe, reflexionar a, a partir de qué es lo que estamos haciendo. Y en cuanto al tercer componente, la tecnología, tenemos que eh, valorar que esa tecnología sea compartida, sean recursos compartidos, no comerciales, porque eh, de alguna manera las herramientas o la infraestructura que tengamos, tenemos que compartirla en acceso abierto, es ciencia abierta. Entonces, eh, ya eh, repito, hablamos de esto, bueno, hablaron nuestros colegas en otra charla, y quedó, eh, fue muy claro eh, esta posición de la tecnología compartida. Pero hay un elemento clave que lo coloco en el centro, que es una flecha hacia las políticas, pero en realidad debería ser una, fe, una flecha tridimensional, que son las empresas publicadoras, porque son esas las que van a intervenir en estos tres, eh, estas tres partes. En políticas, claro, porque los sistemas de evaluación muchas veces van a favorecer... Llamemos Scopus, llamemos Web of Science, pero son esas empresas las que van a imponer, a convencer de que tienen las mejores revistas, por ejemplo, y no nuestras revistas locales, mal llamadas locales. Eh, en segundo lugar, son empresas que están interviniendo arduamente, activamente, agresivamente en la educación pero con un mensaje eh, diferente, porque nos llaman a decir que el acceso abierto se logra a través del pago por publicar. Y eso no es real, no es eh, exacto. Eh, entonces, ese mensaje tenemos que también valorarlo y cambiarlo. Tenemos que dar un mensaje alternativo. Y en tercer lugar, en la tecnología, porque es donde la infraestructura, justifica entonces las políticas. Como tenemos infraestructura eh, en, o no tenemos infraestructura, entonces es más fácil echar mano de lo que ya está hecho y pagamos altos precios por ello para poder tener resultados en cuanto a indicadores y en cuanto a, las, eh, a los resultados para evaluar la ciencia. Y entonces las políticas van, irán definidas de acuerdo con esa eh, facilidad, entre comillas, porque tiene un costo muy alto para poder actuar. De acuerdo con, este, con estas eh, tres eh, partes, entonces, eh, vemos que hay muchas dificultades que podemos tener. América Latina se mueve entre dos aguas muy importantes. Una es eh, la parte... Eh, activa, nuestras revistas diamante, nuestros portales, eh, nuestro ecosistema de eh, repositorios y eh, de portales. Eh, tenemos quizás eh, la mayor calidad y cantidad en este sentido. Un, un sistema ejemplar como la Tindex, porque no existe en otras regiones del mundo, otro ejemplar como la Referencia, o sistemas como Cielo, como Redalic, como Claxon, como Amélica, que están dando una, dictando una pauta en el mundo. Entonces, eh, esa parte la, la a, a, apreciamos y la sostenemos. Pero por otro lado, está la el, el avalancha de los sistemas comerciales que vienen a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y por lo menos en este país, eh, donde en Costa Rica, eh, han sido muy agresivas para incluirse en las universidades, a decir, con charlas, con formación, con todo lo... Bueno, formación, pero eh, convencernos de que tenemos que eh, consumir sus productos y sus eh, indicadores. Entonces, esta... Esta lucha que se fragua entre estos dos puntos de vista, estas dos eh, eh, perspectivas tan diferentes, eh, hacen que la ciencia abierta esté en, en, en esa disyuntiva. Y eh, entonces tenemos que hay resistencias a nivel sistemático, a nivel o sistémico más bien. Pero también a nivel individu individual, tenemos resistencias porque la ciencia abierta no la conocemos porque nos eh, provoca problemas o riesgos, eh, nos van a copiar, nos van a, a robar. Ten tengo que inscribir mi patente porque esa ha sido mi práctica tradicional y de manera que entonces eh, es, es, es, las resistencias salen de ahí, nacen también de ahí, de esa... Eh, actitud individual. Por eso la educación, insisto, es tan importante, porque yo siento que así como hay eh, muchos avances en América Latina, en la ciencia abierta, también hay países en los que no se habla del tema. Y en esto eh, tengo que reconocer el gran esfuerzo que se está haciendo eh, por parte de CODATA, por parte de la RDA, por parte de el SUCA en Centroamérica, la Confederación Universitaria Centroamericana, eh, para poder capacitar a editores, a bibliotecarios, a investigadores en este campo. Eh, así que eh, es importante que eh, ante esas resistencias llevemos la educación como una forma de... Eh, fortalece, romper más bien esa, eh, esa falta de información, de conocimiento y avanzar en este sentido. ¿Se me acabó el tiempo? Mil gracias, Saray, por, por tan ilustrativa y clara y concreta perspectiva de las barreras, y, y los retos y las tensiones que hay detrás de, de nuestro sistema en Latinoamérica que nos permiten ilustrar eh, y también Incitar a, los, a la audiencia a pensar en esas preguntas de cómo podemos solucionarlo en nuestra región y qué podemos hacer para solucionarlo. Eh, damos el paso a Abel Packer, él es director del programa de Cielo de FAPEPS y coordinador del proyecto de fundación de apoyo a la Universidad Federal de Sao Paulo. Fue director del Centro Latinoamericano de Información y de Ciencias de la Salud. Virem, OPS, OMS, entre 1999 y 2010. A ver, un honor contar contigo y con toda tu experiencia en este campo para reflexionar sobre eh, la relación entre acceso abierto y ciencia abierta. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por la invitación. Eh, una satisfacción muy grande para mí eh, estar con Sara y con Walter para tocar uh, un tema que me parece eh, que debe ser, eh, eh, vamos, vamos a llamar así, mejor eh, estudiado y abordado en la región, que eh, son el título de, de este panel, ¿no? que es eh, las dificultades y resistencias al avance de la ciencia abierta vou a projetar um slide eh, para simplesmente me ajudar a cumprir com o tempo e, de cinco minutos. No? Eh, então, eh, dividi aqui me meu slide em duas partes, uma, eh, a ciência aberta e o que, eh, vamos chamar, conceptualmente, teoricamente, la lleva para progresar, para avanzar, y por otro lado la cuestión del status quo que representa el gran, vamos a llamar, desafío al avance de las prácticas de ciencia abierta. Hay un discurso del movimiento de ciencia abierta, ¿no? de nosotros que, que, que somos de cierta forma militantes, del acceso abierto y de la ciencia abierta, que uh, la transición para la ciencia abierta es, in, es natural de la ciencia, o, o, o, o es, eso no ha mostrado como verdad, ¿no? y por eso mismo es que hay un movimiento en el sentido de organizar las fuerzas que favorezcan al, al, al, al avance de ciencia abierta. En el caso de Cielo, nosotros estamos trabajando con ciencia abierta hace cuatro años. En 2018, hace tres años, en septiembre de 2018, lanzamos ¿no? las nuevas líneas prioritarias de cinco años ya orientadas al avance del, del acceso abierto. ¿no? Y tenemos grandes avances, pero el gran problema que tenemos que discutir es cómo superar uh, las dificultades y re resistencias. Mira, la, la, la, la, ciencia, la ciencia abierta tiene como ventaja, ¿no? como fuerza, el hecho de que la investigación científica es un emprendimiento colaborativo. Uh, hay una demanda, vamos un, un, a llamar así, un esfuerzo, una necesidad de maximizar la reproductibilidad de las investigaciones, que es un problema serio que se ha detectado en las últimas décadas. Y hay toda la cuestión de la transparencia uh, del proceso todo uh, de proyectos, de hacer ciencia, de hacer investigación y la cuestión de acelerar la comunicación. Vi que en la organización eh, preprint es el tema principal. Nosotros estamos trabajando con preprint hace ya más de un año. Esas son los, vamos a llamar las fuerzas eh, o, o los motiva, las motivaciones que eh, fuerzan ¿no? o, o, o contribuyen para el progreso y avance de la ciencia. Por el otro lado, el status quo, eh, muestra ¿no? en toda la región la ausencia uh, de políticas concretas. ¿no? Saray habló algo de eso, uh, de apoyo a, a las prácticas de ciencia abierta. ¿no? Y el financiamiento, eh, si uno, uh, las, las agencias de financiamiento pasasen a exigir que los proyectos de investigación ya vinieran con las opciones de gestión de datos con las posibilidades de uso de preprint y otras uh, uh, componentes de ciencia abierta, eso ya estimularía los grupos de investigaciones a adoptar otro modos operante. Pero el financiamiento de la investigación hoy día está orientado al modelo de hacer investigación que hacemos siempre, ¿no? que es la cuestión que yo digo del status quo. Y por el otro lado, el otro extremo de la financiación, es la evaluación, la evaluación hoy en América Latina no da un premio, no hay un reconocimiento a cualquier manifestación de acceso abierto o más aún de prácticas de ciencia abierta. Entonces, el investigador, los grupos de investigación, las instituciones que dependen de las políticas de financiamiento, básicamente de reconocimiento, no ven en la ciencia abierta un camino. ¿no es cierto? para eh, tener mejor eh, puntuación o tener mejor desempeño. ¿no? Y hay, por el otro lado, con, con, con mucha razón, ¿no? por la ausencia de política, la percepción de riesgos, que es adoptar las prácticas de ciencia abierta. ¿no? Por ejemplo, investigadores jóvenes que tienen toda su carrera académica si yo trabajé en una investigación un año, dos años, tengo un manuscrito, un, un artículo para enviar a una revista, no lo voy a enviar a un preprint porque tengo miedo de que eh, se pierda, se pierda la, la cosa. Es muy típico eso, ¿no? Y eso no pasa solamente con jóvenes, pero particularmente con jóvenes. Y los jóvenes investigadores tienen también la orientación ¿no? de, lo, de, los, de los seniors ¿no? Y los seniors tienen una preocupación muy grande de exponerse al proceso de abertura. ¿no? Entonces, hay una resistencia muy grande en toda la estructura de hacer investigación a las prácticas de eh, ciencia abierta, ¿no? que es eh, mucho más una manifestación del ámbito de quien hace comunicación, gestión de información, o mismo algunos sectores de políticas uh, de, de ciencia, pero no la estructura de financiamiento, evaluación y el modo operar de hacer investigación. Por otro lado, quien quiere a, a entrar en ciencia abierta tiene eh, mucha dificultad con la ausencia de capacidades e infraestructuras. ¿no? Entonces... Por ejemplo, si yo quiero uh, disponibilizar los mis datos de investigación, siguiendo, por ejemplo, los principios FAIR, ¿qué revista en América Latina, qué biblioteca en América Latina, qué repositorio en América Latina tiene equipos ¿no? eh, bibliotecarios de datos, por ejemplo, capaces de hacer gestión de datos como somos capaces de hacer gestão de texto. Então, há um complexo aqui de fatores que, eh, vamos chamar assim, alimentam eh, dificuldades e resistência ao avanço de ciência aberta, que, como mostra o lado esquerdo de minha slide, traz tremendas ventajas. Então, é esse es jogo entre o lo que vamos ganhar, o que vamos a progredir, e essa dificuldade de romper eh, los riesgos, los miedos y el, el conforto uh, ¿no? uh, del status quo. Termino aquí, Alejandro. A ver, muchísimas gracias. Eh, resalto mucho tu nivel de síntesis, sobre todo para poner una alerta, ¿no? La alerta de los riesgos que tenemos en la región, los riesgos de, de ese status quo que hemos venido creando. Y de la falta de transparencia para poder acelerar la comunicación en nuestra región. Es muy importante tus reflexiones desde tantos años de trabajo en este tema que permitan contribuir a que podamos construir gobernanza de un sistema en nuestra región. Y gracias por tus aportes y esperamos poder, en el diálogo, poder seguir construyendo en este tema. Eh, le damos la bienvenida a Walter Schader. Me disculpará si no lo pronunció bien, Walter. Eh, él es jefe de la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Naciones Unidas, en Santiago, Chile. Tiene una maestría en lingüística y literatura, latín y griego, una diplomatura en estudios medievales y una maestría en ciencias de la información y bibliotecas. Walter comenzó su carrera profesional en la Universidad de Louvain, Bélgica, primero como coordinador de varios proyectos de innovación y luego como director de la Biblioteca de Medicina y Farmacia. Entre 2008 y 2012... Wouter fue director ejecutivo del IBE, Asociación de Bibliotecas de Investigación Europeas, en la Haya, Países Bajos. En este puesto consiguió financiación de la Comisión Europea para siete proyectos innovadores en las siguientes áreas. Biblioteca Digital Europeana, Acceso a Recursos de Información Científica, Acceso Abierto, Preservación Digital y Gestión de Datos de Investigación. Walter, es un honor tenerte con nosotros en estos temas que has venido manejando y que son tan interesantes para la región y que nos pueden dar luces de los caminos que debemos seguir. Mil gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Alejandra por, por la invitación, realmente el, el, el honor es mío estar con ustedes y con, con este panel. Eh, yo, yo quiero destacar el tema... Eh, como de riesgo para, para la ciencia abierta es que a mi criterio todavía hablamos muchas veces de ciencia abierta como eh, acceso abierto en este eh, estereoides eh, como la ciencia el acceso abierto tiene una larga tradición acá en, en américa latina y el caribe y creo que es absolutamente necesario participar y contribuir a esa conversación que es muy importante y América Latina ha sido muy prominente por ejemplo en esa discusión sobre los APC y todo eso pero la ciencia abierta es mucho más mucho más que eso la ciencia abierta es es un cambio total en la forma de hacer investigación y yo creo que es importante comunicar sobre ese cambio eh, que quizás es un poquito incómodo para, eh, para todos nosotros, o sea, que somos actores en, en ese, ese flujo de trabajo tradicional que se está cambiando completamente. Eh, y, y, por ejemplo, al nivel de, de los bibliotecarios o de los expertos en información, ese eh, cambio o de acceso abierto a ciencia abierta, básicamente quiere decir que en, en vez de eh, preocuparnos solo de dar el, eh, el acceso abierto a, la, a las publicaciones, quiere decir que, de nuestro punto de vista, para nuestro flujo de trabajo, quiere decir que vamos a trabajar con los investigadores desde el inicio del flujo de, de trabajo de, de investigación. Y, y ahí está el gran cambio, que, que en vez de llegar al final de ese flujo de trabajo, Ahora vamos a participar como actores, como aliados con los investigadores eh, desde el inicio de, de ese flujo de trabajo. Entonces, un gran cambio que implica grandes cambios en, en nuestro trabajo eh, y, y eso en nuestra forma de trabajar. Eso quiere decir que tenemos que abrir conversaciones con eh, los investigadores, tenemos que prepararnos para tener esas conversaciones con, con los investigadores, para poder jugar realmente ese rol de, eh, de apoyo desde el inicio hasta el final, y no solo al final, pero desde el inicio hasta el final de este, de este flujo de trabajo. Entonces, eh, ciencia abierta es mucho más que el acceso abierto, y creo que eso es muy importante comunicar, no solo comunicar, pero también reflejar eso en nuestras formas de trabajar y, y de una forma de reflejar eh, esos cambios en, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, eh, dentro de la institución de, de investigación, por ejemplo, y, y, eh, y ver cuál es el impacto de, de ese cambio de paradigma. Wouter, muchísimas gracias eh, creo que el cambio de paradigma es algo que, que en la región debemos trabajar mucho, hace ese énfasis en un tema que ya se ha venido discutiendo bastante en el mundo y es el tema de, de no pensar en los outputs finales en el producto final, sino lograr mirar toda la cadena de, de producción de conocimiento y en la cadena de producción de conocimiento centrarnos en esos flujos de trabajo en esos flujos de información y centrarnos en la gestión de la información y en la infraestructura que debe haber detrás de la información, la cual transversal de ello, hay infraestructura, hay normalización de datos, hay políticas, políticas de propiedad intelectual y políticas de, de desarrollo de la gestión de datos de información y de la gestión de datos de investigación. Es un llamado al cambio de paradigma que se está dando a nivel mundial y que finalmente es donde está eh, eh, el, el ojo del huracán en el que debemos transformarnos y que es muy interesante abrir la discusión de, desde este punto de vista. En esa línea, eh, el pasado evento de LAT Métricas, eh, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre estos temas con Alicia Fátima, que viene trabajando en, en España en el tema de ciencia abierta, y le preguntamos al público cuáles eran esos retos de evolución del acceso abierto en la ciencia abierta, y de las cosas que resaltaba la gente era el tema del desconocimiento de los investigadores sobre los mitos que hay en estos temas, la desconfianza, el tema de los mecanismos de evaluación y normativa en estos temas. Se les preguntó también cuáles son esos retos de la evolución del acceso abierto a la ciencia abierta, eh, la falta de capacidades de las organizaciones de los datos, la gobernanza de los sistemas de información, los incentivos contradictorios y la falta de conocimiento de los investigadores y las autoridades, en eso que Wouters justamente nos habla, en la gestión de datos de información eh, que nos permita abrir la caja negra hacia la ciencia abierta. ¿Cuáles son esos retos? Eh, la competencia, el difundir información de las políticas de financiamiento, la competencia de los rankings para verlos de otras maneras, la formación de los investigadores, el acercamiento a los investigadores, como bien lo dice Wouters, para mirar otras perspectivas y ampliar la forma de, de, de la cadena de producción, pero también de los modos de hacer producción de conocimiento. Entre los retos que mencionaba la gente en, este, en estos sistemas era el tema de los indicadores de evaluación de la ciencia, eh, como ya lo decía un poco Saray, eh, el tema de fortalecer la comunicación científica, como bien lo dice Abel, en términos de eh, todo el tema de la aceleración de la comunicación científica con la digital, con el mundo digital y los desarrollos digitales. Dentro de las iniciativas que tenemos en la región, pues tenemos a Clara, a Claxo, a Mélica, eh, a La Referencia, que vienen haciendo un trabajo, pero ¿dónde hay una gobernanza de estos sistemas? ¿Quién se está trabajando en estos sistemas? Y la última pregunta que le hacíamos al público en este evento era ¿qué aspectos considera prioritarios para un mayor avance en la ciencia abierta? Políticas regionales y nacionales, políticas institucionales, un cambio de cultura a los gestores de investigación, una infraestructura, un desarrollo de nuevas formas de evaluación. Con este preámbulo quiero abrirle eh, las preguntas a nuestros invitados y con una primera que está relacionada con cuáles son esas barreras, esos tabúes esos retos eh, que tenemos en la región. Entonces, ¿dónde están las barreras? Y esto qué implica para hacer un cambio en la, en la región y poder eh, ver una forma de quitar esas barreras que tenemos en el sistema. Entonces, la idea es que eh, respondamos la pregunta en orden, Sara y Abel y, y Waters eh, al respecto. Muchas gracias por sus profundas reflexiones tan importantes para la región. Sara, y somos todos oídos. Gracias. Eh, bueno, ya hablé antes un poco de las barreras, pero voy a ampliar porque son eh, muchas y variadas. Eh, para mí la más importante es eh, la men las mentalidades puesto que se requiere un cambio de cultura, eh, pasar de una, in, un tipo de investigación tradicional a una ciencia abierta, eh, son eh, muchos cambios y en este sentido eh, esos cambios tienen que ver con un proceso de sensibilización de las personas. Entonces, eh, todos los temores que Abel bien los mencionó con respecto a las... A los cambios, a, la, a que si me van a, a robar la información, se si van a, a robar los datos, yo voy a exponerme como investigadora ante una comunidad que no sé cómo va a responder o voy a dejar de inscribir o registrar mi patente eh, en un medio en el que todavía se reconoce muchísimo quién tiene patente y quién no. Eh, las universidades son valoradas en los rankings por la cantidad de patentes que tengan inscritas eh, al igual que entonces eh, la cantidad de publicaciones en eh, en los sistemas comerciales porque es ahí donde eh, eh, se cuentan entonces las citaciones entonces los temores eh, las barreras no son gratuitas eh, son eh, ha formado parte de nuestra cultura por muchísimos años y no podemos pretender cambiarlas, cambiar esas mentalidades en dos años, en cuatro, en cinco. Eh, es un proceso arduo y a largo plazo que eh, ya empezó y que tenemos que fortalecer, fomentar más nuestras acciones para cambiarlo. Mil gracias, A ver. Eh, No. Desculpe, eh, como profesionales de información, eh, como habló uh, Walter, eh, eh, nosotros tenemos una tradición um, de práctica profesional, ¿no? de trabajar uh, con el producto final del ciclo de investigación. Ahora, la investigación, propiamente dicha, en términos de eh, pensar en ciencia abierta, ella envuelve, en, en mi punto de vista, por la experiencia que he tenido eh, eh, en los últimos años, dos universos. ¿no? Un universo es ese concepto de la ciencia eh, como productor de conocimiento que es un bien público, como generador de evidencias para políticas, para mejorar las condiciones de vida, para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, etc. Etcétera, etcétera. Y hay un otro universo que es el universo de que nace ciencia, de la corporación de que nace ciencia, que son los investigadores y las estructuras de apoyo ¿no? a los investigadores y de las políticas, como decimos. Esa estructura, ella es, se vuelve a sí mismo, ¿está cierto? Y ese a sí mismo hay toda una, vamos a, a, a, a llamar así, a, de tradición, muy bien eh, instalada en las mentes y en las prácticas de, de, de, de, del medio académico, del medio de investigación, que es cómo es que seré reconocido por el trabajo que hago. Es decir, cuando yo hago una investigación, el punto esencial que yo tengo en la investigación en sí es la cuestión que yo estoy analizando, pero yo la hago con la perspectiva de tener visibilidad, ¿ok? Y esa visibilidad es dada hoy día por el concepto de evaluación y no por el concepto de ciencia abierta, ¿ok? Entonces, es la evaluación eh, de la investigación hoy día, ¿no? los sistemas de premiación, de reconocimiento, de carrera universitaria, que es eh, lo que pre da premio a los investigadores a los programas de posgrado, a las universidades, a los rankings, etc. Si ustedes van a ver, no tiene nada que ver con ciencia abierta, infelizmente. ¿no? Entonces, esos dos universos es que tienen que, de una manera u otra, hacer un, vamos a llamar así, un encuentro y ver cómo es que se produce, ¿no es cierto? Una síntesis donde la carrera académica, la premiación, el ranking, etc pasen a tener como indicadores y como elemento esencial la práctica de ciencia abierta, que no las tiene hoy día. Mil gracias, Abel. Eh, muy importante el tema de los rankings, de los incentivos que finalmente generan el comportamiento, construyen un comportamiento en el ecosistema de investigación. ¿Y, y cómo hacemos para cambiar esa barrera que tanto inquieta y transforma el comportamiento de, del ecosistema de ciencia y tecnología. Walter, eh, tienes el reto de ayudarnos a descubrir cómo logramos desarrollar esas barreras. Sí, sí, efectivamente hay barreras. Hay barreras barrera importantes para los investigadores que producen los datos, ¿no? Eh, y una de las principales bar barreras es que, como yo creo que Saray ya lo mencionó, no se sienten cómodos para, para compartir sus datos. ¿eh? Porque cree que alguien va a salir con, con ese producto de mucho, mucho trabajo eh, y, y básicamente les le va a robar lo, los datos. Entonces, eh, ahí, ahí de nuevo, o sea, para, para poder apoyar y para poder... De una forma de resolver esa barrera, nosotros tenemos que capacitarnos. Tenemos que saber y entender, discutir con los investigadores qué podemos mejorar. Justamente, no para complicar las cosas, no para inventar más cosas administrativas, más barreras administrativas, para decirlo así, más restricciones. No, cómo podemos nosotros como profesionales de información facilitar la vida y establecer procedimientos e infraestructuras que sí les hacen sentir más cómodo para compartir datos. Eh, y eso implica que nosotros tenemos que capacitarnos eh, en esas conversaciones, pero también en la gestión de datos. Y yo creo que ahí es algo que lo mencioné en, en, en la primera parte. Estamos muy enfocados a veces eh, como eh, profesionales de información en el acceso abierto. Está bien, eso tiene mucho sentido de todo eso, pero tenemos que evolucionar y evolucionar hacia gestión de datos. Realmente impregna, eh, tenemos que capacitarnos en, en ese tema de, de la gestión de datos, qué significa eso para la institución, cómo podemos apoyar para establecer políticas, políticas, simplemente para gestionar... Un de los activos más importantes de una institución de investigación, que son los datos. Ahí está la gran innovación y los, los grandes publishers lo, lo entienden muy bien, se, se meten eh, en, en ese negocio de los datos, que nosotros no queremos que sea un negocio justamente, pero que sean realmente activos de la institución. Y tenemos la misma lucha que tuvimos hace 20 años con el acceso abierto y es un, es un tema que no nos puede escapar. La gran lucha está ahí, la gran lucha está en la gestión de datos como activos de la institución y eh, de, de los investigadores. Y, y cómo manejarlos, cómo eh, eh, facilitar ¿ah? eh, en, en un ambiente que sea cómodo para para los usuarios para los investigadores que justamente eh, gracias a ellos la ciencia av avanza gracias a compartir datos logramos en un año eh, encontrar vacunas en, en medio de una pandemia donde el promedio antes para, para encontrar una, eh, una vacuna de 10 años es un claro ejemplo de la necesidad de colaboración de eh, de compartir, porque de esa forma la ciencia avanza. Mil gracias, eh, Walter. Eh, esto nos lleva a muchas conversaciones entre esas. ¿Cuáles son los roles importantes en este, en este nuevo escenario? Eh, ¿qué, pa ¿Qué papel juegan eh, los investigadores, las bibliotecas, eh, los gestores...? en esta transformación y cómo, cómo lograr que, que esos roles sean evidentes en, en, en, ese, en, esa, en esa evolución que menciona eh, Walter y que es tan importante, pero también al mismo tiempo esa evolución, mitigar los riesgos, mitigar los riesgos que podemos encontrar en este proceso eh, de, de transformación a la ciencia abierta. Saray. No te escuchamos, no te escuchamos. No, creo que no te estamos escuchando. Está muteado Ahí está, perfecto. Es que lo encendí tres veces. Bueno, disculpen. Eh, creo que es muy importante tener claro cuáles son esos roles, porque... Eh, creo que en el caso de los bibliotecarios, eh, nuestras escuelas no están formando a los bibliotecarios en ese campo. Hace tres años estuve en Puerto Rico en un evento donde había mucha gente y se hizo la pregunta. Había varios directores ahí de escuela y solo recuerdo eh, la, escuela de la, la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia explicó su directora que estaba formando en el campo de la gestión de datos. El resto, no. Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, eh, que no estamos respondiendo, y me incluyo, a la, a, al gran reto que significa eh, esa, eh, la gestión de datos y cómo responder a ello. Pero igual también eh, nos da en otros campos. Y aquí yo quiero resaltar el papel que hace CODATA y la RDA en América Latina, donde se han ofrecido ya cuatro talleres, dos en Brasil y dos en Costa Rica, para eh, involucrar a investigadores, a bibliotecarios, a directores de revistas, etcétera, sobre eh, este trabajo de los datos, sobre la gestión de datos. Porque una cosa es saber decir, sí, es muy importante trabajar con los datos en, para la ciencia abierta, pero otra cosa es saber cómo. Y ese cómo eh, nos lleva a una lista de tareas que no eh, muchas veces no sabemos cómo cumplirlas. Entonces, eh, creo que esto es importante. Y lo, el otro esfuerzo que se está haciendo... Particularmente en Centroamérica, antes lo mencioné, es por, a través de la Confederación Universitaria eh, Centroamericana, en SUCA, que está en estos momentos eh, impulsando la formación de estas personas, de todos estos actores, investigadores, bibliotecarios, eh, editores en el campo de la ciencia abierta, ya no solo en los datos, sino en, en más allá. Y yo creo que estos son eh, retos que eh, vienen a, eh, a contribuir para que el rol de los actores sea verdaderamente efectivo. Mil gracias, Saray. Eh, muchos retos por delante para estos roles eh, que, que bueno exigen liderazgo y exigen gestión. Eh, en eso, Abel, eh, desde Brasil, ha dado mucho liderazgo en la transformación del ecosistema. A ver ¿cómo nos puede reflexionar en esta evolución que nos ha planteado Walter? Está sin sonido, está sin sonido. Es un punto crítico, obviamente, y, y, y tal vez la gran dificultad que tenemos es que nosotros miramos la gestión de datos desde el paradigma de la gestión de documentos y es una cosa completamente diferente y eso estamos perdidos si no conseguimos resolver eso ¿no? el dato y, y yo, yo, yo diría aquí eh, acordar un poco de Barry de mons que es presidente de codat hoy día él vive diciendo que los datos son mucho más importantes que los artículos porque los datos bien organizados según los principios Fair pueden ser operados ¿no? por computadores y por personas, generando una cantidad de conexiones y, y nuevos conocimientos que es imposible hacer con los textos, ¿no? Y él hace el chiste de que si organizamos bien los datos durante los días, los computadores escriben los artículos durante la noche, ¿no? Es muy interesante tu reflexión y tu chiste al respecto. Yo creo que, que, que Wouter nos ha puesto ese, ese, ese ojo en, en, en la mirada clave de la evolución del sistema y yo creo que de rol y de tu experiencia, nos puedes contar esos retos de los roles y, y los retos que tenemos de esos roles en Latinoamérica. Wouter, nos encantará escuchar tus reflexiones. Sí. Um... O sea, la, la, la, la, efectivamente, yo creo que hay, hay avances importantes que, que podemos celebrar. Eh, nosotros hicimos un proyecto, Learn, que era un proyecto chico, que era básicamente una, un intercambio, una colaboración entre eh, Europa y América Latina y el Caribe, eh, justamente para concientizar sobre la importancia de gestión de datos. Ya, no era ciencia abierta, pero era gestión de datos. De datos de investigación. Y hemos visto que en esos cinco, seis años, efectivamente, cada vez más instituciones, tanto en América Latina y el Caribe, y en Europa, porque, o sea, en las dos regiones tiene una situación similar en el sentido de que algunas institu instituciones son muy avanzadas, otras no tan avanzadas, pero lo, lo que vemos es que en, en las dos regiones, cada vez más instituciones tienen políticas institucionales para la gestión de datos. Eso es una etapa muy importante para lograr esa realidad, porque no es solo un, un, un sueño, es, un, es una realidad que poco a poco está surgiendo en, en todos los lados de la ciencia abierta en, en términos de, de cambio de paradigma. La semana pasada tuvimos una presentación en un en webinar de la Universidad de, de Utrecht donde básicamente era el, el vicerector de, de investigación y un bibliotecario que hicieron la presentación juntos. Y yo creo que eso es una alianza, hablando de roles, eh, muy poderosa, eh, que muestra dónde queremos lograr. Y, y lo que ellos justamente presentaron ahí es de cómo rompieron ese paradigma de eh, factor de impacto, o sea, lo, los mecanismos de, de evaluación tradicionales Básicamente, dejaron eh, todo eso de lado y eh, empezaron a, a retomar ese tema y buscar otros criterios, ora, otros parámetros para evaluar la ciencia. Ese tipo de alianza donde, eh, como profesionales de información, logramos a levantar esa conversación de, de la ciencia abierta, de la gestión de datos de investigación, en la mesa de eh, vicerector de investigación, en la mesa de, de los investigadores, que a veces tampoco saben de qué se trata, eh, en la mesa de las agencias de financiamiento, en la mesa también do, de los publishers, ¿no? que también, o sea, todos tenemos un rol a jugar en, en ese nuevo ecosistema de, de la ciencia abierta. Eh, y... y esa conversación que veo cada vez más, esas alianzas que veo cada vez más en, en instituciones de investigación, cómo están surgiendo, me da mucha esperanza. Obviamente es lento, son cambios lentos, son cambios importantes, hay mucha resistencia y todo eso. Yo creo que realmente hay cada vez más ejemplos que nos deben dar, esper dar esperanza eh, para avanzar, que eso es la buena dirección y que podemos apoyarnos entre, en el, entre nosotros para aprender, ¿ah? eh, porque es un, es un proceso de aprendizaje eh, y, y donde tenemos que apoyarnos entre, entre nosotros. Sí, hay mucha esperanza, yo agradezco profundamente lo que ha venido haciendo CEPAR con estos webinars, que creo que han sido muy importantes para la región, sobre todo desde la perspectiva de gestión de datos de investigación. Yo los he venido siguiendo y he tenido la oportunidad de entender esto de las convergencias, sobre todo de las convergencias de roles entre temas de política de las instituciones como las vicerrectorías de investigación y las bibliotecas. Y, y digamos que esto no, no se une solamente a las bibliotecas, sino también a las editoriales, y el reto que hay en la gestión de información, como nos ocurre en Research Information System y la interoperabilidad y los datos FAIR, y cómo esto hay una transversalidad entre los sistemas operativos, los procesos tácticos de las instituciones y las políticas institucionales, si habláramos de convergencias. Y voy a unir las dos últimas preguntas que tenemos. Eh, para luego dar paso a las que ya el público está comenzando a, a generar y que invitamos a todos a la audiencia a que comience a dar más preguntas para, para nuestros invitados eh, es el tema de las convergencias eh, que es clave en qué sentido hay, hay convergencias que tienen que ver en lo institucional cómo converge lo normativo y lo pedagógico y eh, y esto nos da también a pensar en, en, en el tema de la gobernanza de, de las políticas y de las estructuras en la región. Eh, creo que justamente este, este caos que tenemos en la región en términos eh, de infraestructuras, de políticas y de normativas, pues lleva a que justamente lo que Saray decía es que eh, los diferentes actores que hay en el ecosistema puedan venir a... A, a dar sus capacitaciones y sus formaciones en cómo debería construirse el ecosistema. Pero no hemos pensado como región, no hemos pensado en esa gobernanza y en esa convergencia para que haya unas claridades desde lo institucional. Pero ¿por dónde nos vamos? ¿Por dónde construimos? Ustedes que han sido líderes en la región por tanto tiempo para que podamos tener más luces y esperanzas en términos de gobernanza y convergencia. Eh, Saray, eh, un honor escucharte. Gracias. Eh, yo creo que la gobernanza es muy importante, eh, es fundamental para lograr que las políticas se cumplan, porque uno de los problemas que yo he percibido, que he vivido, es que se establecen políticas institucionales, pero después nadie las hace cumplir. Eh, no hay una eh, eh, conciencia clara, porque muchas veces... Los, las autoridades no están conscientes de que esas políticas deben existir. Entonces se despreocupan por ello. Y por otro lado, eh, es importante que esas estructuras que vamos creando, esa infraestructura, tengan financiamiento y que no sean flor de un día. Eh, la vinculación entre autoridades, entre las autoridades, es importante, es indispensable. Y, eh, no solo, eh, y eso solo es posible con un acuerdo político. Entonces no podemos eh, dejar, eh, que la, o, eh, dejar pasar eh, ese enfoque eh, que a mí me parece muy importante. Es que debe haber, eh, sí, un consenso, pero ese consenso pasa por un acuerdo político, de manera que estemos entonces los diferentes actores convencidos de que las políticas son necesarias y también hay que hacerlas cumplir. El asunto, el otro aspecto importante es que eh, esto no puede ser posible si no hay una estrategia educativa permanente y constante que pueda eh, desarrollar eh, esa, esa toma de conciencia. Entonces, no es un asunto solamente... Eh, de, de querer hacer que nuestra, nuestras cosas caminen bien hacia la ciencia abierta, que esa transición sea fluida. No, es que tenemos que insertarnos en un medio muy contradictorio y que eh, tenemos entonces que actuar en diferentes flancos a la vez para poder llegar a la meta que queremos. Muchas gracias, Sara. Yo, yo quiero aprovechar, Alejandra, eh, a, a saludar a la, a la gente. Eh, nos están siguiendo ahora, es, hay como 63 personas, y nos saludan de varios países, realmente, de Ecuador, evidentemente, de Guayaquil, de Quito, de, de, de Ibarra, eh, de Manabí. Bueno, algunas provincias, eso es bueno eh, para nosotros porque es, era el objetivo de que varios, varias ciudades, provincias nos, nos estén escuchando y hacer este proceso de divulgación. Y también pues de Perú, de México, de Argentina, de Brasil, de Cuba, de Bolivia, eh, por ahí se me está pasando una, creo, México, Perú, Colombia, eh, sí, esos países nos están viendo ahora. Pues muchas gracias eh, por estar hasta esta hora pendientes y, y nada, solo quería saludar, mandar un saludito y, y, y sigan, sí, yo pasaba por aquí nomás. No, pues mil gracias Francisco por, por darnos ese espacio y, y, y, y alentar a toda la audiencia de Latinoamérica que, que está presente a que nos dé sus preguntas y, y seguir dialogando sobre este tema en la región. Abel, para nosotros es muy importante conocer de ti ese, ese tema de la gobernanza y de las convergencias en la región para que ¿Logremos mira, tener entre lo político y lo normativo posibilidades que inspiren y que den esperanza? Mira, la, la, la, la, la, la, cuestión, la cuestión crítica de la gobernanza en ciencia abierta, ella, ella se aplica o ella ocurre o, o ella vamos a llamar así, eh, se necesita desarrollar en dos dimensiones. La primera es el sistema de investigación. La ciencia abierta, ella eh, involucra a todos los actores, investigador, eh, director de departamento, jefe de escuela, rector, etc., etcétera, envuelve etcétera. a las personas del sistema, envuelve las instancias ¿no? de, de, de, del sistema de investigación. Entonces, no hay mecanismo hoy día para, para esa gestión. Entonces, la gobernanza enfrenta ahí un desafío muy grande. Y en la práctica de la, de la ciencia abierta, ¿qué significa la práctica de la ciencia abierta? Tradicionalmente, una investigación... Tendría su ciclo y producía un artículo, por ejemplo, ¿no? y terminaba la investigación. ¿no? Lo que se propone como ciencia abierta es que ese proceso, ese flujo, él mismo sea abierto. Entonces, tengo que abrir los datos, tengo que abrir el proyecto, tengo que publicar en preprint, tengo que publicar eh, los, los, las evaluaciones de los peer reviews. Eh, eh, tengo post print en fin tengo un tremendo número de objetos de comunicación de una simple investigación ok entonces tengo los datos con metadatos tengo preprint con metadatos tengo el artículo con metadatos tengo el el, el, el, el, el, el, el vamos chamar de parecer de dos peer review com metadata. então se uma mesma investigação simples pode ter cinco dois cinco DOI's não uh, digital object identifiers isso é es um um um un, processo de fragmentação que requer de los sistemas de, de, de gestión de información una capacidad de orquestración de esos objetos de, de, de comunicación donde todos tengan su derecho de aparecer el dato el preprint el artículo etcétera pero que al mismo tiempo no signifique no fragilizar, todo uh, la comunicación uh, uh, de, de las, las comunicaciones de la investigación y principalmente el reconocimiento uh, vamos a llamar así del investigador del grupo de investigación entonces eh, la cuestión de gobernanza es, es, es, es el desafío que nadie sabe cómo hacer no que de cómo es que yo pongo todas las instancias y actores trabajar juntos y cómo yo hago la orquestación de los objetos de comunicación. Nadie sabe hacer eso hasta hoy. Es un desafío que tenemos adelante. Bueno, ojalá, ojalá Walter nos pueda dar líneas de cómo hacerlo no. <risa> y encontrar soluciones. A José. <risa> no, eh, eh, no, es, no es fácil porque. Eh, es un gran gran desafío ¿no? para, para las instituciones de investigación y todos los actores dentro, dentro de esa, esa institución. Eh, por, por, por dos razones. Una razón es la, la presión del paradigma tradicional. Eh, todos sabemos la, las historias de, eh, de los investigadores... Eh, en un país tropical que publican más sobre enfermedades eh, occidentales que sobre enfermedades tropicales porque les da más eh, chance de, de ser publicado en las revistas eh, tradicionales revistas internacionales como los llamamos mientras que una publicación sobre eh, una enfermedad tropical quizá va a ir a, a una revista eh, local entonces esa dicotomía entre internacional, local, es algo súper fuerte y, y no hay que subestimar esa, esa presión que nos sigue persiguiendo um, y, y que es una realidad y que, que tenemos que, que luchar porque um, profundiza... Profundiza las la, la desigualdades que hay, que existen en el sistema de comunicación científica eh, y que hay que corregir. Y ahí también la ciencia abierta tiene que dar una respuesta. La ciencia abierta es todo eso, es una ciencia más inclusiva, es una ciencia más igual, donde justamente eh, el artículo o el dataset de ecuador de un investigador en, en una institución de investigación en ecuador tiene el mismo valor ya eh, y se mide solo por el valor del artículo mismo que un artículo de investigador en, en la universidad en, en bélgica por ejemplo entonces esos temas hay que trabajar entonces eso es un, una un, una primera razón porque eh, no es fácil para instituciones en, en américa latina y el caribe para eh, mover esos, esos cambios. Segunda, segunda razón es eh, a, algunas agencias de financiamiento y quiero destacar ese rol de las agencias de financiamiento eh, en, en los países acá en la región están jugando y han jugado un rol justamente de catalizador hacia la ciencia abierta. ¿Por qué? Porque ellos tienen el dinero y distribuyen el dinero para hacer investigación y pueden definir las reglas del juego. Pueden decir, mira, si quieren recibir eh, dinero para hacer investigación con nuestros fondos, tienen que compartir sus datos, tienen que compartir en acceso abierto las publicaciones, cualquier output que resulte de, de esa investigación. Entonces, el rol de las agencias de financiamiento es absolutamente crucial. Pero incluso, incluso esas agencias de financiamiento al nivel nacional, de una forma es tan solo. Eh, no hay al nivel regional una gran agencia de financiamiento como la Comisión Europea en, en Europa, que también tiene esa gran bolsa de, de dinero que dice, mira, si quiere recibir fondos de la Comisión Europea, tiene que jugar el juego y tiene que compartir los datos, tiene que compartir las publicaciones. Lamentablemente no tenemos eso en, en, en América Latina y, y el Caribe, todavía no, eh, y, y, y eso digamos, eh, esa or orquestación que yo creo que Abel eh, mencionó, es un poquito más difícil, porque no hay ese gran catalizador al nivel regional que puede realmente acelerar eso, esos cambios. Sin la Comisión Europea, la situación... En, en Europa probablemente habría sido diferente en, en términos de, de ciencia abierta. Pues yo creo que Francisco nos abre el espacio para poder comenzar a pensar ustedes como líderes de la región cómo pueden hacer de catalizadores y, y qué, qué proceso de catalización podemos hacer para, para acelerar el cambio en la región eh, que es tan importante como bien lo dice Walter al final. Eh, en la Unión Europea existen entes que han llevado a esa transformación, eh, pero nosotros tenemos unos avances que no tiene nadie en, en el mundo, sobre todo los avances de acceso abierto. Y los avances de acceso abierto que están intentando buscar en otras regiones son los avances que nosotros tenemos. Ahora, no podemos caer en el juego de eh, esas evoluciones que debemos hacer, no podemos hacer de manera eh, catalizada que nos permitan avanzar. Yo creo que lo que viene haciendo COLEC lo que viene haciendo Claxo, eh, las iniciativas de las métricas. Eh, en Colombia hemos venido haciendo un programa de métricas responsables muy interesante que hemos estado haciendo desde ASCUN en su página web, pueden ver los videos. Hay sucesos que están dándose en la región, pero hay que convergerlos y hay que comenzar a ver eh, cómo se puede llegar que las nuevas generaciones vean una ciencia en esa línea. Entonces, los invito a ustedes a ser los catalizadores a que todos nosotros podamos ser catalizadores y poder escuchar esas preguntas. Entonces, Francisco, gracias por iniciar este proceso de catalización que nos puede ayudar a avanzar en el proceso. Sí, hablando de eso, yo recuerdo que cuando nos reunimos eh, hace algunos días atrás eh, para, para esta sesión, eh, salió un comentario, ¿no? Eh, que, bueno, este, a veces somos los mismos que estábamos eh, hablando sobre ciencia abierta, sobre, sobre las cosas que pasan, sobre almétricas, bueno, sobre todos los, los elementos, ¿no? Eh, y, y aquí en este marco de la gobernanza quizás eh, hay, hay un rol importante que es el de la ciudadanía, ¿no? Es decir, ya lo habíamos comentado también en otra sesión, eh, en la gobernanza también tendrían que estar los ciudadanos, eh, no solamente los que hablamos siempre, los promotores de la ciencia abierta, sino los ciudadanos que debieran entenderlo Cómo hacer para posicionar la agenda, eh, como para poner estos temas en la agenda. Porque en el caso del Ecuador, por ejemplo, eh, hoy mismo no hay quien ponga el tema en la agenda eh, en, en términos políticos. ¿no? Eh, quien podría poner la agenda serían los ciudadanos, serían los investigadores, serían eh, la sociedad civil. Eh, no lo sé eh, eh, cómo cómo involucrar la ciudadanía en, en ese marco de gobernanza. Eh, y, y bueno, aquí hay dos preguntas que no, no quisiera dejarlas pasar del público, eh, que han puesto eh, Gerardo Rivero, dice, tenemos que seguir impulsando el esquema que se presenta como bipolar, dice él, eh, o debemos empezar a pensar seriamente en un esquema rupturista con eh, lo que hemos hecho hasta el momento. Eh, y David Zambrano eh, pregunta, bueno, ¿es necesario que para la existencia eh, y aplicación de la ciencia abierta tengamos que plantear nuevos modelos económicos compatibles con la filosofía y el concepto mismo de la ciencia abierta? Ahí lo dejo para quien quiera comentar. Bueno, eh, yo, no sé si entendí bien la, la, la primera pregunta, pero eh, voy, voy, voy a hablar de lo, que, de lo que me... vamos a llamar si un una extracción aleatoria de palabras claves. Entonces, vamos a suponer, ok, ¿vamos a mantener una evolución natural o vamos a hacer una ruptura? ¿no? Imposible hacer ruptura en, el, en la estructura que tenemos en América Latina y en el mundo de la manera de hacer uh, ciencia, ¿no? porque es todo un emprendimiento que es autogerido no hay una no hay una corte suprema no hay un parlamento no hay una ciudadanía que tenga mecanismos directos para actuar y para gerir no tiene mecanismo indirecto obviamente ¿no? un país que dedica más plata para la investigación tiene mejores resultados que otro que no dedica plata. La Pero la manera de hacer investigación propiamente dicha es, es, es autogestionada, auto autogobernada, autoprotegida, uh, ¿no? como, como, como, como, como sabemos. Entonces, el mecanismo que yo veo de ruptura... São ah, experimentos ou modelos não? ou ah, inovações que criem soluções que solucionem problemas. Por exemplo, quando nós outros criamos Cielo, há três, duas décadas três, de 23 anos atrás, nós outros resolvimos um problema em Brasília e em América Latina, que é o que fazemos com nossas revistas. Não? Nossas revistas não tinham o que fazer, então se encontrou... Si nosotros encontramos un mecanismo de hacer qué hacemos con los datos, qué hacemos con eso, etcétera, entonces yo veo que la ruptura no la debemos olvidar, pero la ruptura es una ruptura que tiene que nacer de dentro del modelo de, de, de, de, de, la, propia, de la propia manera de hacer investigación, mostrando los beneficios que hay en trabajar con datos, con preprints, y etcétera. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Puedo? Sí. Dale, dale Saray, adelante. Ok, gracias. Eh, sí, yo creo que, que esa dicotomía de la que Walter hablaba existe y no la podemos ignorar. Eh, son dos fuerzas que están en lucha y que eh, eso no pasa por solo porque es ciencia abierta. Eh, Pasa porque vivimos en dos sistemas o en un sistema capitalista que nos impone la mercancía y la, la información y los datos son mercancía. De manera que nosotros estamos en un mundo eh, eh, de fuerzas en pugna. Entonces no podemos ser ingenuos en pensar que no eh, podemos pensar en una ruptura. Tenemos que hablar de ruptura porque tal como se define la ciencia abierta es una ruptura en sí es cooperación es eh, conocimiento como bien común es compartir infraestructuras y esto implica una una visión del mundo de, de, de diferente a la mercancía entonces si vamos a pensar que bueno, podemos conciliar ambas partes y que podemos ir cambiando eh, nuestra región hacia esto. Tenemos que atacar un montón de flancos diferentes a la vez para poder llegar a esa convergencia. No podemos ser ingenuos, insisto en que eh, no vamos a, a, que vamos a lograrlo sola, solo cambiando las mentalidades, o solo cambiando a los bibliotecarios, o solo cambiando a los investigadores. Son muchos elementos que tenemos que trabajar y eh, creo que eh, esa, esa, esa bipolaridad o eh, eh, dicotomía existe y no podemos obviarla, tenemos que contar con eso para poder, con esa, esa característica, esa divergencia, para lograr convergencia. Otter. Sí, mira, eh, por suerte y, y lamentablemente no hay una sola receta mágica ¿no? para lograr el éxito, hay, hay muchos caminos que pueden ser exitosos, que nos van, no van a llevar al mismo punto que es donde queremos llegar todo la, la ciencia abierta. O sea, ustedes saben mejor que yo, eh, la región es muy diferente de Europa, eso no quiere decir que no podemos aprender cosas de ellos y que nosotros no podemos enseñar cosas a Europa. Y creo que eso fue quizás el, el, el éxito más grande del proyecto Learn, es que fue un intercambio de verdad, ¿eh? fue algo de... Eh, nosotros aprendemos algo de ustedes y ustedes aprenden cosas de nosotros, porque tenemos una larga tradición acá en, en la región y, y toda la contribución de la región a ese debate sobre la APC, yo creo que hizo reflexionar a, a Europa eh, de una forma de orientó esa, esa discusión, y lo puse en un contexto muy diferente que creo que ha sido muy beneficioso para, para Europa y para el resto del mundo, o sea, es una gran contribución en ese sentido. Entonces, incluso dentro de acá, la región, hay una enorme diversidad entre instituciones de investigación grandes, pequeños, en países grandes, pequeños, o sea, hay una enorme diversidad. Cada institución, cada país, tiene de alguna forma buscar su propio camino hacia ese punto, ¿no? De, de la ciencia abierta. Y... y eso no quiere decir que tenemos que cada uno tiene que hacerlo solo, por sí solo. No, o sea, podemos aprender cosas, pero hay cosas que no van a aplicar, porque el contexto es diferente, porque, o sea, todo, todo hay, hay, hay muchos factores ahí. Entonces ahí es un ejercicio que tenemos que hacerlo todo y no tener la la ambición de, de, de una forma eh, reducir todo a una gran receta mágica, decir, mira, lo vamos a resolver de esa forma, y es un modelo que se puede exportar o importar. Eh, yo creo que hay, hay muchas respuestas, muy, uh, muchas buenas respuestas, eh, a, a, a, a cómo llegar a, ese, a, a, a la ciencia abierta. Eh, y, y, eh, sí, o sea, la... la las grandes iniciativas que, que tenemos acá en la región, que celebran 20 años, eh, que, o sea, que todos conocemos, ¿no? que, que han, han sido grandes éxitos, que siguen haciendo grandes contribuciones a ese debate sobre el acceso abierto, la ciencia abierta, yo creo que eso es la gran contribución de, de esta región. Bueno, pues mil gracias por estas reflexiones. Espero que este no sea el, un, el último espacio en el que compartamos eh, estos análisis, estas posibilidades, sino que podamos seguir haciendo convergencias para la región y evolucionar, eh, que nos permita mirar desde diferentes ángulos. Y creo que esto es el, la reflexión que nos llevamos hoy, es todos los ángulos que tenemos para, para seguir avanzando y evolucionando en los retos que tenemos de, del mundo digital de los incentivos, de los mecanismos de evaluación, eh, de las nuevas formas de la producción de conocimiento y la producción eh, científica en general, y cómo esas infraestructuras existentes nos pueden ayudar a avanzar a ello y buscar, como bien lo decía, ver, mitigar riesgos, eh, como bien lo decía Saray, mirar los incentivos con otros ojos y como bien lo decía Wout Wouters, intentar evolucionar, evolucionar hacia otras perspectivas que nos permitan eh, ver eh, es, es, es, esa, esa cadena de la producción de conocimiento y de la gestión de datos de la investigación y como bien lo mencionaba Gerardo Ribeiro eh, el tema bipolar que también en la literatura le llaman disonancia cognitiva pues efectivamente estamos en una disonancia cognitiva con dos tensiones presentes constantemente en, en el ecosistema que nos debe llevar a, a pensar cómo podemos avanzar dentro de esas tensiones en, en un proceso que nos ayude avanzar Y como bien lo decía Abel, el tema de eh, las injusticias, eh, hay un, un autor eh, brasileño que me encanta mucho, Buenaventura dos Santos, que habla de las injusticias epistemológicas. Eh, y creo que nosotros en la región hemos tenido estas injusticias epistemológicas. Y es justo donde podemos comenzar a valorar lo que no se ha valorado y a ver lo que no hemos visto dentro de nuestra región, que existe y que está, eh, pero no lo hemos hecho visible y no lo hemos puesto en los mecanismos de evaluación lo que nos permitirá poder avanzar. Mil gracias por esta oportunidad, les cedo el paso a Francisco y un honor compartir con ustedes este espacio. Bueno, muchas gracias y el, y el honor es mío también eh, contar contigo, María Alejandra, que has moderado este espacio maravillosamente, eh, a Bel, a Saray y a water a Water, que nos acostumbramos a verlo moderando las sesiones que hace desde Cepal y ahora lo tenemos aquí de, de panelista, cambiando un poco el rol. Eh, muchas gracias y también a la audiencia, recuerden la próxima semana, bueno, esta semana, el día jueves, tenemos la, la segunda sesión de este ciclo y empezamos con la introducción a los preprint. Va a ser a las 10 y 30 de la, de la mañana. Eh, así que no se olviden, eh, sigan la web del Open Lab y la web de, de la red de conocimiento libre. Eh, y también pueden eh, unirse al canal de difusión, van a ver los enlaces abajo, el canal de difusión del Hub de Quito y el canal de difusión del, el, del Open Lab, de, de, del grupo de Telegram, ¿no? eh, los encuentran con, con, así como lo ven en pantalla. Eh, pues nada, este, agradecerles una vez más eh, y recordar también a la audiencia que, que a quienes nos están viendo ahora y que nos, nos van a ver después, eh, que tienen un rol muy importante y, y con sus estudiantes, con sus colegas. ...replicar este todo este contenido que estamos dejando acá, eh, que el, nuestros invitadas, invitados pues eh, han participado voluntariamente y dedicando su tiempo eh, para reflexionar sobre, sobre estos temas pues aprovechémosles, aprovechemos y hagamos que sea parte de nuestra enseñanza, parte de nuestra, eh, nuestro andar académico eh, y que esto, esto se amplifique. Eh. Si queremos cambiar algo, pues tenemos que hacerlo ya y tenemos material suficiente como para eh, utilizar y, y, y reflexionar en conjunto con los estudiantes. Entonces, nada, mandarles un abrazo y, y agradecerles una vez más por estar acá. Muchas gracias a ustedes, cuídense, un abrazo. Mil gracias. Periodo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto.